¡Vale, ¿cómo lo Empezamos bien el viaje. ¿eh? Estamos en Sevilla, nos vamos a Portugal y surfearemos si no acabamos de partir las tablas. Estamos en el sur de Portugal, más concretamente en el Algarve. Más concretamente aún en Ágil. Aquí tenéis vuestro barco con Armand. Que hablamos de él hace poco en el blog. La planta que dijimos que nos había traído Armand. Este es el famoso Armand. Aquí estoy. Se dedica sí. sí. a vender plantas y también trabaja en Tropic Field. Exacto. Y además es guapo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a explorar las cuevas, ¿no? Me habéis dicho que son sí. increíbles. Hay una cueva... Bueno, hay muchas cuevas por aquí, pero hay una en concreto muy épica. Lo primero que vamos a hacer es ir allí. Para ir a la cueva no se puede ir andando. Que puede ir nadando, que hemos estado nosotros nadando, o puedes ir en kayak y así puedes llevar las cámaras, drones, etc. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Así que nos vamos con el kayak para la cueva de Penagil ¿Lo he dicho bien? Sí. Detrás de las cámaras está Santi. grábate grábate Que se te vea. Después, Pero después. grabamos a Santi. Después. Es que ahora, ahora no se siente camera ready. A ver, ya lo grabo yo, dame. La cámara shy. Aquí lo tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Santi? Encantado, soy Santi. Y estoy, yo estoy buscando chica. La cueva es preciosa, muy heavy, la había visto pero no me acordaba de que era tan bonita, Miquel. Dos agujeros, tres agujeros, Tres agujeros. es bastante grande. Lo que sí que podéis flipar es con la gente que ahí es mayo. Pensábamos que no iba a haber ni un turista, hemos alquilado los kayaks para venir y están llegando barcos gigantes, barcos pequeños, muchísimos kayaks. Graba, graba, graba. ¿tienes? Y esta es la fauna que tenemos aquí. Qué heavy, eh. Venidorm. Hemos flipado. A ver, aún si la gente viniera en kayak y en padel, de puta madre, pero no le veo la gracia de hacer turismo con barcas gigantes. Barcas gigantes. Not my style. Nos ha sorprendido lo masificado que estaba, la cantidad de gente que hay, sobre todo para ser mayo. Pero bueno, la cueva sigue siendo brutal. Vamos a estar un rato más aquí y nos vamos con el kayak a explorar los acantilados, porque sabemos que hay otras cuevas y otros sitios en los que no hay nadie. <risa> muy bien Benagil ha sido precioso, ahora hemos venido a lo que toca, un poquito de surfing, no se ven las olas, menos mal porque está gigante, hemos venido a esta playa a chequear y vamos a ir a surfear a una que está al lado, un poquito más pequeña, que está un poquito más recogido y con suerte le pegará también muy bien el viento. Sí. Os voy a contar con quién estamos aquí que no os lo hemos contado. Hemos venido a este viaje con Tropic Feel y esta es la super sorpresa por la que el vídeo no se ha publicado un domingo sino un jueves. Yo si fuera vosotros iría corriendo al Instagram de Tropic Feel ahora mismo porque tienen un sorteo muy heavy y cuando digo es y y, y... Y cuando digo heavy es que es muy heavy Lo ha preparado el hombre de aquí atrás Con su equipo eh, ¿Veis la experiencia que estamos viviendo? Podéis vivirla de por vida ¿Qué os parece? Y repetirla, y repetirla, y repetirla Tantas veces como queráis Así que todo el mundo a participar Todo el mundo puede ganar Creo que lo dije una vez Pero yo, yo he estado para caídas una vez en mi vida Y me tocó en un sorteo ¿Sí? Sí, te lo juro Así que, ¿Se puede? Con 17 años, me dice caca en los pantalones. Para los que nos seguís, seguramente ya nos habéis visto es con la mochila de Tropic Field. También usamos las zapatillas, que las lleva Miquel ahora mismo. Pero aparte de estos productos super guays que ya habéis visto en los vlogs y de ser una marca super transparente, también se parece mucho a nosotros porque está muy vinculada a la sostenibilidad. De hecho, bueno, esto lo contará un poquito mejor Armand. Tú me corriges si me equivoco, pero tiene las zapatillas... Están hechas, o sea, dentro de ellas hay seis botellas de plástico, o sea, se han reciclado seis botellas de plástico. Exacto, desde el nylon que utilizamos, todos los materiales que se utilizan, se intenta reciclar al máximo todos ellos. No estamos reciclando al 100%, pero porque reciclar al 100% es. Prácticamente imposible y nosotros os lo decimos. O sea, igual estamos ahora mismo estamos en un 60%, 65%. Nuestro objetivo, llegar al 100%. No podremos llegar al 100%, pero igual podremos llegar al 90% o algo así. Pero siempre uh -huh. se puede mejorar un poco más. Y ese es el objetivo final. Transparencia al 100%, ya basta de chacharadas Miquel, ¿Sí? pilla el neopreno en la mochila y vamos al agua. Portugal lo tiene todo, hasta olas, no están siendo las mejores olas del mundo, pero nos estamos divirtiendo, yo me he cambiado la tabla de arma. Hola chicos, otro día más en el Algarve con la Crew. Eh, no tengo ni idea de por dónde es, tira por ahí Bueno, vamos a explorar un sitio diferente, no el típico sitio del Algarve Estamos viniendo a una catarata, que ¿cómo se llamaba? do Inferno Posa do Inferno, al parecer aquí, aquí en Portugal tienen de todo, sí. mar, precioso, acantilados preciosos Rutas, de puta madre pues. Y rutas a cataratas, a ver si se cae Si tenemos buen contenido eh. para el blog Restaurante indios. Sí, es no ha cámara no tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar, es nuestra primera vez aquí, a ver qué tal es la catarata. Bueno, la ha visto Mr. Michael, sí. Mr. Google Maps, y ahora vamos a verla en persona, a ver qué es lo que hay. Y claro, lo malo es que yo la he visto, pero ahora no tengo internet para mirar por dónde se va. Hemos visto a gente salir mojados, así que algo debe haber. ¡Ay, mi madre, Santi, por dónde nos llevas! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mamá! Tenemos unos portugueses haciendo el salto de la anguila. Bueno, tenemos aquí un tema de, de que siempre se están dejando cosas en el coche y siempre hay alguien que tiene que ir de vuelta al coche. Entonces, en este caso, tienen dos opciones, o nadar desnudos entre toda la gente portuguesa, o ir a buscar bañadores. Y tenemos a dos concursantes, tenemos Gracias. a Alex, los que nos hemos olvidado los bañadores. Y a Santi, entonces uno de los dos tiene que ir a buscar los bañadores. <risa> Alex va por los bañadores, corre. Alex, mi bañador está dentro de mi mochila, en la ropa sucia. Cabrón. Hemos llegado al punto del diablo, a la mano derecha podemos observar el rope swing. La la... Vamos a bañarnos, el eh, agua tiene pinta de estar fresquita. Podemos observar a un níquel salvaje después de haber hecho un backflip, Efectivamente que la hembra ya está a punto de ser conquistada. Solo necesitas un par de backflips más. ¿Me vale con un doble? Ah, ah, vale. ¡Oh! no lo conseguí a coger. Ha llegado la hora de intentar el backflip. Aquí la la furgoneta, ¡Oh! vamos allá, hermano. ¡Ah! Y por ahí <risa> que no quería saltar, tío. tío como salte muy duro, Levanta, reviento. Pues ya han soltado eso. eh Hay que ponerlo bien ahora. los limpio para brisas. <risa> Estaba levantando los brazos para la toma final del vídeo de Tropic Field que están grabando para promocionar el sorteo de la furgoneta. Nosotros en este sitio brutal acabamos el vlog. Este sitio brutal. Esto se ha publicado un jueves, por una razón especial, porque hoy era el sorteo. Así que nos vemos el domingo que viene. Lo sentimos por no haber publicado vídeo el domingo pasado, pero está hoy. Domingo que viene vídeo, en tres o cuatro días. Jueves, viernes, sábado, domingo. ¡Tres días! Así que, desde Sevilla, nos despedimos. Todo el mundo ganará una furgoneta. ¡Ok! ¡Ok! A mí no me sale tan bien. Ah, casi ese. Eh. ¡Ok! No, aún no, peor. Eh. A ver, intentadlo en casa. A ver, intentadlo. No está mal, más eh. o menos, más o menos. No, no, no vas he por buen camino, vas por buen camino.